Hola, ¿qué tal? Eh, es mi tercer día de confinamiento en casa y estoy bajando al perro cada poquito, cada poquito, un poquito cada cuatro o cinco horas, o sea, por la mañana, después de comer y por la noche antes de ir para cama. Vale, lo bajo aquí alrededor de mi casa, eh, no doy paseos largos con él, solamente bajarlo para que haga sus cosas y punto, me vengo para casa. Sorpresa mía de hoy, ¿qué? caminando pegado a, a la zona de, de mi casa, aquí a, a 10 metros, claro, el perro si ve a otros perros y a gente reunida con otros perros haciendo actividad normal, de vida normal, pues el mío pues no va a hacer sus cosas. Entonces me separo un poquito y llego por casualidad a la parte peatonal que está al ladito de mi casa. Eh, para mi sorpresa, policía parando a los señores mayores, que no, no es mucha sorpresa porque hay mucha gente mayor imprudente que son eh, gente de, de riesgo que puede contraer el coronavirus y, y, y largarlos para el otro barrio porque es gente de riesgo, pero me pararon a mí por ir con el perro que estaba con, es que ni a 100 metros de mi casa y yo intenté explicarle a la, a la gente eh, la situación, ¿no? yo estaba intentando explicarme, diciéndole, mire, es que hay gente más atrás que está reunida, que está de charla, que están con los perros en el jardincito y allí no van a decirles nada. Y yo me tuve que separar de allí para que mi perro efectivamente haga sus cosas y ya me vuelvo para mi casa. Pues la gente estaba ya, entiendo, que, que crispada ya, con un estado ya de nerviosismo normal de tanto estar avisando a la gente mayor, a la gente de riesgo, a gente que va con los perros simplemente para pasear, para usarlo de excusa, pero en este caso no era el caso, no era el caso que yo fuera a pasear al perro para buscar la excusa de salir de casa. Yo estoy quedándome en mi casa, no me estoy exponiendo, estoy con mi hijo de 8 años, estoy con mi novia y no estoy exponiéndome para no exponer a los que están conmigo. Y coño, pues entiendo que es un momento de crispación, entiendo que, que todos estamos muy nerviosos, hay mucha tensión, pero coño, un poquito de empatía, tampoco te pongas a bailar el chuchu guá, ¿vale? Pero no te pongas a bailar el chuchu guá, pero déjame hablar, ¿de acuerdo? Tú estás con tu mascarilla, estás un metro, a un metro de distancia mía, déjame hablar, ¿de acuerdo? A propósito, para todos los que vayáis a bajar al, al perro... Que lo hagáis alrededor de vuestra casa, bajar identificados, yo siempre bajo con mi DNI, y llevad una botellita de agua para limpiar las meadas. Que esta señora, agente de policía en, en, en la labor y en su trabajo, me dijo que tenía que llevar una botellita de agua para desinfectar las meadas. Están obsesionados ya, esto ya es una, una obsesión. Y claro, el agua no desinfecta una meada, la limpia, la expande. No desinfecta, eh, señora agente de la Policía Nacional, eh, con todo mi respeto. Eh, nada, un, un saludo y un abrazo y nada y todo mi ánimo a, y todo mi apoyo a, a esta gente que está haciendo su trabajo, pero que los nervios les pueden a veces y no perdamos las formas, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y buen día a todos y buena cuarentena.